Bueno, primero que nada para este video, eh, ¿cuáles son los sistemas operativos GNU? Aquí tenemos eh, un, un, estamos en la GNU.org, sí. Distribuciones totalmente GNU. Vamos a ver cuáles son. Es mucho más sencillo esto de ver que para, para seguir con el video. ¿sí? Distribuciones de GNU Linux para PC y estaciones de trabajo. Las distribuciones siguientes pueden instalarse en el disco duro del ordenador o ejecutarse sin instalar. Estas son las distribuciones GNU totalmente puramente GNU, Dragora, GNU Linux libre, Dynebolic, WIX system, hipérbola GNU Linux libre, parábola, Pyrros, Triskel, algunos ya los mencioné yo antes, Ututo, ¿sí? Después hay un par más que son Libre CMC y Protean OS. Vamos a contarlos. 1 y 2 aquí abajo 3 4 5 6 7 8 9 con Boli y 10 con Drawer. Dije 10 yo, no me equivoqué, ¿verdad? Dije 10. Bueno, son 10. 10 sistemas operativos Linux son GNU. Vamos ahora a ver qué es un sistema operativo GNU. Eh, se llama Pautas para distribuciones de sistemas libres GNU. Proyecto GNU de la Free Software Foundation. Vamos a centrarnos en este párrafo, dice Una distribución de sistema libre no debe dirigir a los usuarios a obtener información de uso práctico que no sea libre Ni debe incentivarlos para que lo hagan El sistema no debe tener repositorios con software privativo Ni instrucciones específicas para la instalación de programas que no sean libres Tampoco la distribución debe remitir a repositorios de terceros que no se hayan comprometido a incluir únicamente software libre aunque quizá no tengan software privativo hoy, lo podrían tener mañana. Los programas incluidos en el sistema no deben sugerir la instalación de programas complementarios, plugins, documentación u otros elementos que no sean libres. Eh, por ejemplo, la distribución de un sistema libre no puede contener navegadores que implementen no sé cuánto la funcionalidad diseñada para cargar módulos de DRM. Sin DRM no puedes ver Netflix, por ejemplo, para hacerlo fácil. Eh, la cuestión es la siguiente. ¿Por qué hay un 95% de sistemas operativos Linux que no son libres cuando Linux sí es libre? Cuando todos están inspirados quizás en la filosofía de Richard Stallman. Por lo siguiente. Porque vos en tu máquina Linux vas a tener que instalar Zoom, por ejemplo, en esta época de pandemia. Zoom no es libre. Zoom es un blog. Zoom es una porción de código cerrado dentro de un sistema totalmente libre, entonces basta con que vos a una de esas distribuciones Linux que hablamos de las que hablamos recién, una de esas 10, le pongas Zoom para que deje de ser un sistema GNU. Vos no podés instalar Zoom en un sistema operativo eh, GNU. ¿Que va a funcionar Zoom? Claro que va a funcionar, pero no lo podés instalar. No debes instalarlo para conservar el ecosistema GNU. Si vos instalas Zoom en un sistema operativo tipo GNU, ese sistema operativo deja de ser GNU al instante. Vas a necesitar Teams, vas a necesitar Skype, vas a necesitar TeamViewer, un montón de programas que corren en, en Linux nativamente y que no son GNU, no son libres. Entonces, al ponerle programas al sistema operativo que no son libres, lo transformás en un sistema no GNU. El sistema operativo GNU debe ser totalmente libre, pero además su intención tiene que ser libre, porque si yo le instalo todo software de código abierto y no le instalo nada que no sea libre, no le instalo nada de código cerrado, pero dirijo al usuario hacia un... Hacia un sitio web, cuando el usuario hace clic en algún lugar, yo lo dirijo a un sitio web que necesite, en donde necesitas usuario y contraseña o pagar para registrarte y obtener información, ya tampoco es un sistema operativo GNU. Personalmente me parece notable la idea y saludo a esa idea y la pongo en una bandera y salgo con eso, pero sale una cosa, hay un problema enorme con eso. Si vos decidís instalar programas solamente de código abierto en tu sistema operativo para no quitarle la característica GNU a un sistema que ya es GNU de entrada, te vas a encontrar con que tu laptop tiene una tarjeta Wifi que precisa código cerrado para funcionar. Te vas a encontrar con una máquina MSI, MSI es de lo más horrible en, en, en empresas colaboradoras con Linux. A MSI no le importa Linux, no le interesa el usuario. A MSI le interesa facturar, ¿no? igual que a Nvidia. So, Nvidia f you. <risa> uh, uh, es lo mismo. Lo que les interesa justamente es hacer productos y que funcionen en Windows. Después si lo puedes hacer funcionar en Linux, bien por vos. Y si no, a la suerte. Ahí, quédate con tu computadora total, no... No les importamos a Nvidia ni a MSI ni a un montón de gente más. Eh, podía seguir con, con un montón. ¿eh? Este, eh, Pinacle, por ejemplo. Pinacle es una empresa sumamente lamentable a nivel de, de colaboración con el código abierto. ¿tá? Podemos decir que Intel y IBM sí colaboran. Podemos decir que Microsoft sí colabora. Microsoft sí colabora con el software libre. Pero hay empresas que trabajan para Microsoft, que no colaboran con el software libre, como repito, el caso de MSI, NVIDIA. Entonces, ¿qué pasa? Vos, te, vos tenés una máquina que tiene placa MSI, bueno, Linux no va a funcionar muy bien ahí. Eh, ¿Qué va a pasar con eso? Vas a tener que empezar a instalarle cualquier tipo de driver o controlador a riesgo de que se te rompa todo, porque MSI no libera el código, MSI no fabrica driver para Linux, y además, tampoco libera los diagramas esquemáticos de funcionamiento del hardware que produce. A MSI solo le importa funcionar con Windows. ¿sabes? Es un criterio. Pero para mí es totalmente inaceptable. Y para los usuarios Linux también. Y somos un montón. ¿Sí? Un montón. No trabajamos con MSI nosotros. Yo, por ejemplo, no compro máquinas MSI ni las recomiendo. AMD es un gran colaborador de Linux. Pero IBM también. Bueno, tanto IBM como, como AMD se pueden usarlo más bien en Linux. Funcionan bárbaro. Pero ya NVIDIA no, eh, por eso yo tampoco consumo NVIDIA. ¿sí? Lo que hago es eh, utilizar tarjetas eh, gráficas que vienen dentro de procesadores AMD o comprar tarjetas gráficas ATI Radeon que son de AMD, que es un estrecho colaborador, quizás el más grande colaborador, este, fabricante de hardware, colaborador de Linux o con Linux o colaborador con Linux. Entonces, es imposible distribuir un sistema operativo GNU que sea totalmente universal. Me pasó a mí que quiero construir una radio comunitaria. Estuve mirando este, sistemas operativos para radios comunitarias si y hay uno que es hecho en Argentina y no lo pude hacer andar. No funcionó bien en mi laptop porque no reconocía la tarjeta Wi-Fi, y después de haber hecho un montón de inventos, igual no pude hacer andar la tarjeta Wi-Fi, tampoco pude hacer andar ningún adaptador Wi-Fi, porque yo digo, bueno, por lo menos le pongo un adaptador USB y funciona. No, no reconoció ninguno, tengo dos adaptadores Wi-Fi bien distintos, tengo una tarjeta Wi-Fi dentro de la computadora, no reconoció nada el sistema operativo. ¿sí? Lo instalé en mi torre, no arranca. Se deja instalar, pero no arranca, no inicia. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué un sistema operativo GNU? Lo digo con todo respeto. ¿Para qué? Yo eh, sigo usando OpenSUSE y la gente que usa Ubuntu sigue usando Ubuntu. Los sistemas operativos, el 95% de los Linux no son GNU por este tipo de problemas, porque vos cuando usás Linux vas a morir instalándole algún controlador privativo al sistema. Vas a morir instalándole algún programa de código cerrado al sistema operativo. Y está bien... Está bien porque vos tenés derechos a tu computadora con todo el potencial que la misma te ofrece. Está bien porque vos necesitas comunicarte con la gente. Y si vos tenés que comunicarte con Skype por motivos laborales, no le vas a decir a la persona, no, mirá, cambiate a otra cosa porque yo no puedo. Bueno, si no podés, perdiste el trabajo, es muy fácil. ¿Sí? No puedes decir, ah, sí, mirá, yo no tengo wifi, yo no me puedo conectar a menos que haya un cable acá un cable de red, un cable LAN. No, no, si, la, si las exigencias laborales exigen que vos te conectes con tu Wi-Fi, pues bien, internet los controladores privativos y ya está. Pero ya les digo, un sistema operativo totalmente GNU que no tiene la capacidad de adaptarse a no GNU, no puede eh, proliferar. Termina muriendo en sí mismo. Termina muriendo en ciertos modelos de ordenadores y ciertos usuarios. Linux es un mundo pequeño en el mundo del del hogar y de las empresas más pequeño se hace usando solo GNU y más pequeño se hace si solamente algunos usuarios lo pueden entender y promover entonces yo prefiero un sistema operativo Linux común no GNU si sí, mis ideales van con el tema GNU si sí, mis ideales están totalmente es, políticamente, socialmente filosóficamente, históricamente estoy con el proyecto GNU pero me doy cuenta de que no se puede aplicar en todos los casos. Entonces, no voy a salir a una cacería de brujas tras toda la gente que usa Linux, pero los Linux no son GNU. Está bien si tenés un sistema operativo GNU y está bien si tenés un sistema operativo Linux no GNU. Las dos opciones están bien, se, simplemente se decantan los usuarios por necesidades y gustos personales. Así que hay que queda respondido todo. No es lo mismo el sistema operativo GNU que los sistemas GNU, no es lo mismo Debian que GNU, no es lo mismo, eh, un sistema, no es lo mismo usar Linux eh, con un sistema GNU que usar Linux con un sistema no GNU. Bueno, espero que te haya quedado este, todo esto eh, más, mucho más claro que, que, que, que lo que lo tenías antes. Espero que hayas aprendido cualquier comentario. Si sos mi estudiante, me lo decís en la clase o me lo, te comunicas conmigo por las vías que, que sueles hacerlo y me lo preguntás. O me lo puedes dejar acá, a, a los comentarios del video, aquí pie del video, los comentarios que tenga Y si no sos estudiante de mis cursos, no importa. Eh, me preguntás por acá y yo te lo aclaro, ¿está? Bueno, espero haberte aclarado todo esto. Vamos arriba y hasta el próximo video.